Familia, es sencillo, quiero que sepan algo. Esto, ¿tú te crees que esto vale? ¿Tú te crees que esto vale algo? ¿O esto o esa lata vale algo en esta vida? ¿Eh? ¿O que te hace mejor persona tener todo esto? Nada de esto vale, esto no vale una pinga. Yo tengo a enseñar lo que vale en esta vida. Esto es lo que vale en esta vida. Ven para acá, mamá. ¿Ok? Ayudar a tu familia es lo que vale en esta vida. Para que lo sepas. Escucha, amigadita. Mira, esa es tu casa. ¿Qué? Tú eres la reina de esta casa. Tú uh, eres la reina, tío. Hey, ¡Ay, ay, ay, ay! ay copi, te vino! Ahora que van a decir mamita que estamos un tico. ¿Eh? Mira, cómprate lo que te dé la gana. Eso es tuyo, coge. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, a quién se te parece, mamá? <risa> ya estás hablando, pinga. ¿Te pareces a Filtro este? Te voy a poner el dedo. Papi, yo no meto mentiras por mi Instagram, ese carro es de Ángel, un pana mío. Este carro es de un pana mío. Este carro es mío. Y ese carro es mío. Mira mí, sacando la mía adelante. Charlatán. <risa> no te voy a hacer más caso, ser. Ya, ya veo que estás hablando bien, eres un loco. Bendiciones, ayuda a tu mamá. No le des más dolor de cabeza.